La proeza de ser periodista en México Las cifras de periodistas asesinados y amenazados en México son alarmantes. Es el tercer país con más periodistas asesinados. De acuerdo a artículo 19, de 2000 a la fecha se han documentado 145 asesinatos de periodistas. De estos, 47 se registraron durante el mandato de Enrique Peña Nieto y 25 con la actual administración de Andrés Manuel López Obrador. Nuestro país es uno de los más peligrosos para ejercer este oficio, solo por debajo de Irak y Siria que se encuentran en situación de guerra. La encuestadora Encol señala que Veracruz es la zona que representa más riesgo, seguido de Oaxaca, Guerrero y Tamaulipas.